Empezamos con el reto. ¿Crees que el nuevo ACE deje esa camisa mejor que tu detergente? No lo creo. Esa mancha no sale ni aunque estuviera yo ahí para ayudarte. Pero hazle un nudo, mija, para que le cueste. ¿Y cómo quedó la camisa? Híjoles, el nuevo ACE me me sorprendió a mí. La verdad es que me sorprendió mucho. Ni seña de que había manchas. Con queso, sin queso, con amigos, sin amigos. En la tarde, en la noche, con la banda o con la otra banda. Con ensalada. En este coche. O en este otro coche. Sentada aquí o aquí. Con guacamole, con atún, persiguiendo mariposas o sintiendo mariposas. A tu antojo. Mercado Libre se une a Disney+. Plus, Te regala hasta seis meses de suscripción y juntos forman una dupla que vas a amar. a dos es mejor Suscríbete a todo el contenido de Disney Plus Desde Mercado Libre Para el dolor de cabeza Antes que el dolor te pare a ti Conceda al Merc Max Estamos más cerca de ti Encuéntranos en la tiendita de la esquina Nacimos en el país donde los corazones Cantan llenos de cariño donde echar una mano es echar cientos de manos. Nacimos donde el sueño de uno es el sueño de todos. Donde el orgullo de ser mexicano se comparte con el mundo. Bimbo solo podía nacer aquí. Donde está el mejor ingrediente, el cariño de todos los mexicanos. Celebramos contigo 75 años entregando calidad y frescura a México y el mundo. Con el cariño de siempre. Bimbo. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor...